Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día 6 al 12 de septiembre del año 2021 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien Bueno, pues ya como se enteraron en el video pasado estuve en Costa Rica, es un país para mí fascinante También he leído sus comentarios agradezco los comentarios que han dejado y bueno, vamos a ver qué nos trae esta nueva semana. Como saben, empiezo con las cartas de Droning Virtue. Y escojo una carta. Me guío por mi intuición. La carta que yo siento que es la carta adecuada es la carta adecuada. No puede haber error alguno. Y bueno, hago lo mismo con mis cartas.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 Muy bien, empecemos con la interpretación de las cartas para esta semana. Y a ver, ¿qué nos quieren dejar saber los ángeles y la corte celestial? La Virgen María nos, nos dice, action, acción. Nos pide tomar acción. Y dice, today I take action related to the priorities that I have previously put off. Hoy tomo acción en cuanto a las prioridades que anteriormente hice a un lado. Entonces, bueno, es definir nuestras prioridades y tomar acción. Si recuerdas la semana pasada, este, nos pedían soltar y dejar que Dios sanara la situación, que fluyera el amor, la sanación. Hay veces donde por más que tratamos de hacer, los seres humanos pues este, no es suficiente, tienen que intervenir la corte celestial y por cierto agradezco a una de las personas que hizo los comentarios me recordó un tipo de sanación que hace mucho tiempo no hacía y este, es una de las maneras en las que puedes recurrir pidiéndole a los ángeles que te ayuden a envolver a esta persona en una luz eh, este ejercicio era con la luz tricolor entonces bueno, es, es un ejercicio pueden ser diferentes la verdad no hay reglas pero este, es realmente soltar y dejar que pedirle a los ángeles que te ayuden este, envolviendo nada más con estas luz con esta luz sanadora este, a la persona de la que se trata y había otra persona que me decía, este, sí, que Dios este, sane para que cambie la actitud de esta persona. este que Ahí quiero hacer una aclaración. Cuando haces una petición a los ángeles, no se les puede pedir que cambie tal persona de, de su manera de ser o su voluntad, etcétera Pero este sí puedes pedir que abra Dios a los ángeles su corazón y de que haya una ma ma mayor conciencia y entonces es cuando se da este cambio de actitud o de voluntad de la otra persona. Así es como funciona. Porque cuando hay una voluntad propia y la voluntad divina no siempre coinciden. y Lo digo en el libro que escribí, es como por ejemplo, Juan se enamora de María, ¿no? Pero María no quiere nada con Juan, sino María quiere con Carlos, ¿no? Entonces Juan está pidiéndole a los ángeles, ay, por favor, este, qué sé yo, que María se fije en mí, que María quiera conmigo, yo quiero ser novio de María y está empecinado con la idea, ¿no? Pero pues María tiene su propia voluntad y María no quiere, entonces los ángeles no van a intervenir por Juan y van a ser aquí está otra vez uno de mis hijos y no va a ser que cambie de voluntad ahorita pues María nada más por el capricho de Juan y pues igual de María hacia Carlos ¿no? estas son voluntades propias y ahí no intervienen los ángeles lo que sí se puede hacer es cuando hay una situación de malestar de pleito de qué sé yo es pedir que los ángeles Abran el corazón de esta persona eh, de que, que tiene dificultades o que está enojada o lo que fuera, o está actuando de una manera no correcta, ¿no? Y pedirle que abra el corazón de esta persona para que fluya el amor a través de esta persona y sane lo que tenga que sanar. Y entonces la mayoría de las veces hay un cambio de actitud de, de esta persona, pero hasta ahí, ¿no? si no pues estaría pues padre igual con con este eh, me, me han preguntado ¿no? con que soy clarí audiente y escucho de vez en cuando los ángeles pero esto es cuando pues ellos quieren no, no, es, no es, o sea de repente me llegan los mensajes a veces sí responden a las preguntas que hago pero este no siempre porque pues si no estaría padre, ¿no? El, a ver cuáles son los números del melate o de la lotería, ¿no? Váyame dictando para que yo vaya comprando mi boletito. No funciona de esa manera. Si no, los mensajes se van dando de acuerdo a las prioridades que tenemos en nuestra vida. Por eso también estoy haciendo alusión a todo esto. Entonces, bueno, que te quede claro cuáles son tus prioridades, ¿no? igual este bueno pues lo que mencionaba de la semana anterior con mi madre pues le decía tus prioridades están hechas pelotas <ríe> y está mal este pero bueno pues así como piénsatelo ¿no? no no puedes hacer más como hijo que sugerir porque bueno luego se toma como una ofensa de tú me vas a decir a mí cómo tengo que vivir mi vida pues no, ¿no? entonces este pues nada más este hacer un comentario así como que bueno te sugiero, piénsatela, ¿no? <risa> y a ver, y entonces, bueno, igual pedirle a Dios o a los ángeles que abran el corazón para que esa información este, caiga en tierra fértil. Entonces, lo de las prioridades es importante, este, y no, también no tomar eh, acciones repentinas, y menos después de que hayas tenido un duelo o una situación difícil, esto es como consejo en general, pero sí es importante saber nuestras prioridades, ¿no? A veces perdemos un poquito el rumbo de la navegación, aunque sabemos que vamos hacia el norte, por decir algo, pero pues de, re de repente pues como que nos distraemos o nos desviamos o lo que fuera. Entonces, tener claro qué es lo que queremos en la vida y pues de acuerdo a eso también los ángeles o la corte celestial nos escucha. Este uno de los ejemplos es ¿no? si por ejemplo no tienes pareja yo hace muchos, muchos años no tengo una relación de pareja y he decretado que sea una relación de pareja y la he decretado de cierta manera este, como me gustaría que fuera esta persona como quisiera que fuera esta relación, etc y tarde o temprano sé que se va a dar recuerden el cómo y el cuándo, se lo dejamos a los ángeles y ya cuando está por darse esta situación, digo en mi caso yo a veces presiento de que oh, esto como que ya creo que se va a dar ya se va a cocinar el arroz entonces abro mi corazón y pido que vea las oportunidades y lo vea con la objetividad suficiente también no este para poder descubrir y redescubrir a esta persona porque la mayoría de las veces en mi caso son almas que ya conocí en una vida anterior entonces ahí también es como la prioridad ¿no? que es tu prioridad en la vida puede ser que sea pues no sé tu carrera profesional la relación de pareja este, la relación con los hijos etcétera y bueno una cosa no descarta la otra nada más que hay veces que requiere más atención una situación que otra ¿no? y es lo que decía en el video anterior este, yo enfoqué mi energía en los últimos meses este, mucho, mucho hacia mis padres. Y ahorita pues me toca este, reenfocarme un poquito más hacia mí, sin descuidarlos, pero darle un poquito más de prioridad a mi vida. ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nos están diciendo acá. Sigue esa energía acá, pues. Bueno, para el día lunes y martes la carta dice iluminación. Justo en el día del arcángel Jofiel, que es el día lunes, el arcángel de la sabiduría, y dice lo siguiente, lléname con tu luz y sabiduría, en mi trayecto a la iluminación, limpiando y sanando a la vez, al brillar con honestidad al hombro al igual. Esto es de suma importancia que seamos honestos, seamos leales, seamos eh, auténticos ¿no? eh, con nosotros mismos. Es eh, la pureza misma del alma la que deja que este eh, el trabajo de iluminación sea mayor, con, con funcione de, de, de mayor manera. Es, yo lo comparo un poquito como una ventana, ¿no? porque pues nada más estamos canalizando. Pero si una ventana está sucia, pues no va a dejar que pase tanta luz. Pero si una ventana está completamente limpia y no está descuidada, sino la este, pues la tenemos limpiecita y casi hasta pulido el vidrio, ¿no? Entonces, bueno, la luz va a pasar con muchísima facilidad. Y eso de la limpieza me refiero a la honestidad de uno mismo, ¿no? Eh, en el mundo holístico ya en la corte celestial no hay esta... Sí, pero no, no un poquito nada más o X, ¿no? Hay una certeza absoluta de la verdad, de la honestidad, de la pureza. este Entonces, bueno, eso es a lo que me refiero con, con esto. Entonces, bueno, ilumínate e ilumina a los demás. no Para el día miércoles y jueves la carta dice ciclos. Y es el arcángel Jeremiel, <coughs> al quien le digo el arcángel contador con mucho cariño. Y dice lo siguiente, arcángel Jeremiel. La existencia está llena de ciclos, día y noche, vida y muerte. Ayúdame a cerrar ciclos tras aprender mi enseñanza y abrir nuevos. Entonces, bueno, este... <risa> esto para muchos es muy deseado con el, la situación de la pandemia del covid hay mucha gente que está ya harta de estar usando el cubreboca de estarse cuidando de las higienes de las de las medidas de higiene de la sana distancia etcétera y bueno yo comentaba en, en Costa Rica la verdad admirable el trabajo que han hecho porque nada más ha tenido menos de menos de 400 o 500 muertos, la verdad no me acuerdo, con una población de 5 millones de habitantes. Pero hay veces que la verdad yo siento que exageraban de más. Estábamos en una lancha en alta mar y tenías que usar el cubreboca. Pero se les olvidaba ponernos el salvavida, ¿no? Entonces bueno, yo decía, bueno, si el bote se da vuelta, moriré con el cubreboca. Y tal vez me come un tiburón, pero este con cubreboca entonces este sí eh, hay situaciones que a veces se me hace totalmente ilógico pero bueno volviendo a lo de los ciclos hay gente que sí estaría muy feliz de que este ciclo ya finalizara pero pues así es nos están indicando de que también va a finalizar no tarde o temprano ya hasta que esté vacunada la gran mayoría de las personas de hecho bueno ya se sabe que con la gran mayoría de las vacunas se va a necesitar un booster, o sea, otro piquete, otra vacuna, casi siempre a los seis meses después de la última aplicación, porque el sistema inmune baja la producción de anticuerpos. Entonces, para reforzar uh, estos, estos anticuerpos se necesita esta vacuna y va a terminar siendo como la vacuna de la influenza que va a ser bueno que es anual que pues se va actualizando año con año no pues va a ser lo mismo ahorita con, con esta del este, COVID y bueno recordando la vacuna de la influenza normalmente se brinda entre los meses de septiembre, octubre y noviembre aquí en México yo me la he puesto desde los últimos seis años yo creo y la primera vez sí tuve una este, gripe bastante fuerte. De hecho, se me tronó el tímpano. Pero a pesar de eso, me lo sigo poniendo todos los años. Porque, pues bueno, fue la primera reacción que tuve. Pero me funciona de maravilla. Después de esa infección tan fuerte, pues ya no tuve ninguna más este y de hecho bueno está también comprobado de que si tienes la vacuna de la influenza y la en contra del COVID independientemente de la compañía este que bueno la respuesta inmune es mejor aún no porque pues son muy similares los, los este, virus son ambos son coronavirus entonces bueno no me quería meter tanto al rollo médico porque hay mucha gente que este, tiene una idea diferente o está en contra de la vacuna. Pero bueno, a lo que voy son ciclos, ¿no? Y uh, igual, pues como lo dice la carta, el día y la noche, tan natural son los ciclos. Entonces, pues, tener la paciencia de saber, bueno, este es un ciclo y va a finalizar. Igual lo veo con mi padre, ¿no? Que como he mencionado, pues ya tiene una edad muy, muy avanzada. Este, y bueno, pues puede ser que trascienda, ¿no? En unos meses o unos años o en algunos días, no se sabe, pero igual nos puede pasar, y ahí sabemos por la edad de que pues ya es próximo, ¿no? este Pero bueno, también puede pasar con una persona joven. Yo perdí una pareja cuando tuve 32 años y pues falleció muy joven esta persona. Y es lo mismo, ¿no? Este pues te sorprende y cómo es posible este que pase esto. Y, y más todavía para quienes son padres y, y tienen la desgracia de perder a un hijo. Creo que es uno de los mayores dolores que puede haber en la vida. Este, entonces, bueno, es parte de la vida, la muerte es parte de la vida. Y no me canso de reiterarlo porque desgraciadamente en el occidente crecimos con ideas muy fantasiosas. Y... este ...pues a mi gusto un poco erróneas... ...porque bueno, cuando pasa algo... ...entonces nos cuesta muchísimo trabajo... ...este... ...pasar esta etapa pues... ...y todos estamos solos en la vida... ...todos estamos aquí para acompañarnos... ...sea como amigos, conocidos... ...familiares, padres, hijos... etcétera ¿no? ...y esto también es importante que lo sepamos... ...porque cuando alguien va a trascender... ...este... ...nos es más fácil... Por un lado, el agradecer y apreciar la relación, porque sabemos que no va a ser para toda la eternidad como mal aprendimos. ¿no? Y por otro lado, este, pues es más fácil soltar, dejar ir a esta alma que haga lo que tiene que hacer. Y al igual para nosotros de no rehacer nuestra vida, pues un poco siento demasiado trágico, pero eh, sí, el seguir adelante con nuestra vida, con alegría y con bienestar, ¿no? En realidad, ayer estaba hablando con un amigo acerca de esto. Eh, los seres humanos, si vivimos felices y en plenitud, que lo podemos hacer, no, no necesitamos una relación de pareja. Ese es otro de los mitos, ¿no? Tu media naranja, necesitas encontrar a otra persona para que te complemente y para que seas feliz eso es falso este, pero bueno no descarta que ya siendo pleno y feliz encuentres otra alma con la que también sea plena y feliz y compartas tu vida ¿no? de hecho bueno eso va a enriquecer muchísimo la experiencia de ambas almas pero la idea que nos han vendido es errónea entonces bueno igual saber que son ciclos ¿no? para esto facilita más que cuando cerramos un ciclo, dejemos que esa energía cambie y llegue otra energía ¿okay? entonces en cualquier situación que lo veas, sea del amor laboralmente es algo pasajero y si estamos muy bien en la situación, no queremos que termine obviamente ¿no? es como los niños que están en la montaña rusa y pues no quieren que termine. Pero pregúntale al, al adulto que está todo mareado, bueno, desea que termine ese ciclo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la comparativa. Dependiendo tu estado anímico, pues tú quieres que esto no termine o que sí, ya se termine. Pero pues vivimos en ciclos y la vida es un ciclo en la vida misma, ¿no? Muy bien. Entonces para el viernes, sábado y domingo la carta dice Transmutación, cambio Y es el Arcángel Satkiel y dice Transmuta, cambia tus pensamientos y o acciones negativas en positivas Yo Satkiel, te ayude en ello, eres luz, todo es posible Esta es la carta entonces bueno, aquí, aquí me sorprende un poquito que salga esta carta, porque si fuera al revés como que tendría un poquito más de lógica, ¿no? pero pues quién sabe por qué nos están pidiendo transmutar pensamientos negativos en positivos, porque si aquí ya estamos en la iluminación, iluminando a los demás, estamos cerrando ciclos, Puede ser que no se refiera a nosotros, sino se refiera a nuestro entorno. Puede ser que haya personas en nuestro entorno que tengan pensamientos negativos. Entonces, ayudarles a cambiar los pensamientos negativos en positivos. Este, si sabes decretar, ayudarles a decretar, etc. Yo creo que más bien no es algo que se refiera a nosotros, sino a algo externo. Y que nos piden que a través de esta iluminación, de esta luz, apoyemos con amor a estas personas que están pasando una situación difícil. Muy bien, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años. Esta carta es en especial para esas personas, pero es para todos nosotros. La última carta dice, estudio. Y miren un arco iris. entonces bueno esto del estudio a mí a mí en lo personal me agrada porque este nos hace crecer ¿no? uh, hay veces en que nos piden que nos aboquemos e investiguemos tal vez un tema un poco más este, para pues, tener mayor información entonces la verdad ahorita no sé a qué se puede referir esto pero en mi caso podría ser tomar un curso de pintura o abocarme tal vez no tanto al curso de pintura, sino qué sé yo que pues la verdad no creo pero sería cómo se hacen los óleos no los pigmentos la, la mezcla de este porque digo aprecio mucho que ya existan en tubitos y se puedan comprar la verdad qué flojera en la edad media que tenían que este moler cada una de las piedras y hacer todo el menjurje este pues gracias a Dios ya existen y ya se pueden comprar, <risa> pero pues no sé algún tipo de estudio, algún tipo de este, taller, curso no siento que sea realmente una carrera, una licenciatura pero sí como un update de algo ¿no? y en mi caso personal yo no creo que vaya por el lado de la pintura, pero podría ser que no sé, sea algo de administración de empresas, ¿no? de como este vender con mayor facilidad los cuadros o no sé, algo algún tipo de información que nos están pidiendo y yo siento aparte que es cortito esto son dos, tres días, no es algo muy eh, muy profundo pero nos están pidiendo investigar más, el aclarar más el saber más acerca de algo ¿no? entonces bueno y como veo el arco iris para mí el arco iris representa alegría entonces esto nos va a causar una alegría, nos a causar un bienestar, ¿no? No es, no es algo tedioso, sino algo de que, ¡ay, qué bonito! Mira, esto no lo sabía. Y a mí no me deja de sorprender cuántas cosas redescubro de repente en la vida. Uh, ahora sí que, bueno, bueno, me tocó Costa Rica, bueno, había frutas que no conocía, este, y uh, como la manzana de agua, que la verdad, cuando la probé, dije, ¡Mua! no es nada fuera de lo común es un poquito diferente no, inesperado todo no pero la alegría estaba en ay es algo que para mí es totalmente desconocido y estoy descubriendo no pero volviendo acá a México con esta persona que estaba hablando ayer este había algo que desconocía completamente y lo desconocí toda mi vida de que si pides la cuenta en un restaurante siempre te preguntan si vas a pagar en efectivo con tarjeta, que si dices en efectivo puedes pedirles un 10% de descuento este, o sea, diciendo bueno, si pago en efectivo, si me das un 10% de descuento, si no me lo das, te pago con tarjeta, y que la gran mayoría de los restaurantes acceden es algo que yo descubrí, ignoraba que existiera, y este bueno, es pues algo maravilloso que descubrí ahí, ¿no? Entonces, bueno, este... Y es lo bonito de la vida, cuando te dejas sorprender, cuando hay algo totalmente nuevo, o sea, una comida nueva, algo, un olor nuevo, un sabor nuevo, no sé, una vibración diferente, ¿no? Con la música o con los sabores, lo que fuera. Entonces, bueno, para mí es eso es algo este bonito que voy redescubriendo y nunca dejas de aprender y siempre me sorprendo de como hay tantas cosas que, que ignora uno que no sabe no, este igual con las costumbres o culturas este, de las personas igual es, es algo bonito pues y a mí me funciona como motor esta curiosidad innata que tengo en descubrir y conocer entonces puede ser que sea algo por ahí así ¿no? que no tenga que ver con, con tu vida momentánea pero sea algo completamente nuevo y te deja sorprender, ok bueno como saben esos videos los hago con muchísimo amor y les deseo una muy bella semana, hasta la próxima ocasión, Namaste.